¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. El día de hoy vamos a dejar saludos al final del video y ya sabes que son saludos especiales, así que quédate hasta el final. Bien, como ya vimos en la miniatura, hoy día vamos a ver cómo podemos encontrar una persona a través de una simple foto que tengamos de ella. Esto nos puede servir para cuando tengamos una persona que nos agrega al Facebook o al Instagram y tenemos de repente la duda de que esa persona esté usando fotos que no son de ella en verdad. Tal vez te haya pasado que tienes una foto y no recuerdas de quién es o no recuerdas cómo se llama ese actor o ese artista o ese personaje de alguna película o simplemente te pasan una imagen y te da vergüenza preguntar cómo se llama esa persona Y ojo que este método no solamente sirve para poder encontrar a una persona a través de su foto Sino que a través de una foto podemos encontrar personajes, podemos encontrar libros, objetos, ciudades, localizaciones, comidas, lo que quieras papá Para esto vamos a usar primero la forma más clásica a través de Google Lens Ah, pero tú me dirás Google Lens solamente te encuentra personas famosas. ¡Claro, amigo hater! Pero no olvidemos que Google Lens tiene el motor de búsqueda más grande y efectivo que hay, que es Google. Valga la redundancia. Bien, para entrar a Google Lens, primero tenemos que entrar al asistente de Google. Por ejemplo, estamos aquí en nuestro móvil y lo que vamos a hacer primero es entrar al asistente. Bueno, si es que no has entrado directamente al asistente antes, puedes hacerlo a través de decir OK Google y automáticamente se carga el asistente. Hacemos clic en la segunda opción de la parte inferior donde dice Actualización para entrar al asistente de Google. Una vez aquí, vamos a hacer clic sobre el botón de Google Lens que es el que está al costado del micrófono. Y aquí podemos tomarle una foto a cualquier objeto por ejemplo, vamos a tomarle foto a este objeto, al buen Vegeta, y automáticamente nos dirá qué personaje de Dragon Ball es. Incluso vamos a encontrar referencias de dónde podemos encontrar este, este muñequito de acción. Podemos buscar cualquier figura, cualquier objeto, lo que tú quieras, papá. Ahora, Google Lens no solamente funciona con fotos de cámara. No solamente vamos a poder encontrar información de objetos que estemos grabando. ¿Qué pasa cuando apuntamos a dos objetos diferentes que pueda reconocer Google Lens? Este va a identificar cuál de ellos es el que nosotros queremos encontrar. En este caso hay cuatro posibles objetos de búsqueda. Si lo dejamos como está, lo que va a ocurrir es que Google Lens nos dará información del primero que encontró. Que en este caso sería el álbum de Metallica. Así que es recomendable que el objeto esté solo. Por ejemplo vamos a hacerle un pequeño zoom al terrible Luigi. En este caso esta es una cerámica que me compré en el mercado. Me la, me la compré así de hecha, de forma artesanal. Pero a pesar de que no es oficial. Tú confía en mi YouTube si es oficial. Bueno como les decía. Este objeto a pesar de que no es oficial. Si sí muestra información de a qué muñeco o qué personaje se trata. Es más, identifica productos que son de la escala, el tamaño o el aspecto similar al objeto que estamos escaneando. Ah, pero la opción de Google Lens no solamente funciona con personas, con muñecos o con cualquier otro tipo de objeto que tengamos a la mano. También podemos usarla a través de imágenes que ya hemos descargado, que es lo que seguro a ti te interesa, pues papá. Por ejemplo, si eres una chica celosa y te preguntas quién es esa tipa por la que tanto suspira mi crush, hacemos clic sobre el botón de Google Lens y podrás enterarte que esa crush que tiene tu crush no es más que un personaje de ficción. O sea que va a ser imposible que ella se fije en él, así como va a ser imposible que él se fije en ti. Ah, pero tú me dirás, pero si tengo una foto grupal... ¿Cómo me va a detectar a una sola persona? Fácil, pues papá. Nuevamente vamos a hacer clic sobre el icono de Google Lens. Obviamente que te va a escanear toda la foto. Pero al costado derecho tenemos el botón de recortar. Entonces vamos a limitar a la búsqueda solamente de aquella persona o aquel objeto con el que nos queremos quedar. Es más, cuando vamos a hacer una búsqueda de Google sin necesidad de que la imagen esté descargada en nuestro móvil, esto del Google Lens también nos sirve para identificar el proveedor de algún producto en específico. Por ejemplo, si vas a comprarte ropa y de repente te parece que está muy cara un televisor o cualquier objeto, simplemente a la imagen que has seleccionado le podemos aplicar búsqueda de Google Lens. En las opciones de imagen de Google Lens también podemos identificar si lo que queremos capturar es obra de algún autor. Podemos hacer clic en la opción que dice texto al costado de la captura de imagen. Podemos buscar un párrafo en específico, por ejemplo vamos a buscar de aquí algún texto, por ejemplo este que está acá. Y como ves, Google Lens nos va a mostrar un resultado de aquella información textual que hemos escaneado. También podemos traducirla a nuestro idioma o a cualquier otro idioma. Bueno, desde ya te aviso, no existe una aplicación en la Play Store o en la web donde tú puedas buscar una foto de una persona desconocida y encontrar cuáles son los Facebooks donde está esa foto de esa persona desconocida. ¿Por qué? Porque a Facebook, a Instagram, no les conviene que tengan un motor gráfico en el cual puedan identificar cuentas falsas. Porque, entre comillas, esas cuentas falsas hacen una labor dentro de la red social. Esas cuentas falsas... Claro que cuentas falsas que se crean con mala intención para estafar, para engañar, para robar información. Pero la gran mayoría de cuentas falsas son solamente cuentas que difunden información, que hacen que los usuarios como tú se la pasen minutos y hasta horas viendo contenido de esas cuentas falsas, ya sea por sus fotos, por sus comentarios, por la interacción que tú tienes, como cuando te dicen que María, que vive a tres cuadras de tu casa, quiere conversar contigo. Ese eh, manejo social despierta mucho interés y genera mucho tráfico a las redes sociales. Ojalá que en un corto plazo las redes sociales grandes como instagram o como facebook o whatsapp se vean obligadas a que los algoritmos de búsqueda de una foto de una persona desconocida que no sea un artista o una celebridad pueda ser identificada y poder saber a qué cuenta pertenece de momento eso no ocurre así que por favor no pierda su tiempo buscando estas aplicaciones o programas para poder identificar a una persona por su foto vas a encontrar muchas en internet que dicen que lo hacen pero todas son falsas son solamente publicidad falsa que te lleva a instalar aplicaciones que al final en el mejor de los casos no te va a dañar el celular solamente te va a hacer perder el tiempo pero en el peor de los casos sí podría dañar tu móvil así que no quiero romper tus ilusiones pero esa es la verdad bien eso ha sido todo si te ha gustado el video déjame un like así de grande y nos vemos en el próximo video. Activa la campanita para estar al tanto de las siguientes publicaciones. Y aún así, los dejo con lo que todos queríamos ver. Escenas de saludos. Saludos especiales para Yanina Montes, especialista en lucha callejera. El mayor, famoso actor del cine para adultos. Yael Yaiden Salazar, siempre segundo, nunca primero. Rake Rams especialista en lucha con cuchillos, Rosa Matsunaga, número uno en fabricación de explosivos, Angie Boo, especialista catadora de vinos, Vanessa Nicho, la vengadora justiciera, Luis García, del cual habla la profecía. Y recuerden amiguitos, ella no te ama.